Y aquí fíjense lo que dice, lo que les comentaba hace rato, porque muchas veces decimos, págale por transferencia, ya vino el del banco, me va a dar tarjetas. Oye, yo soy el trabajador y no quiero que me pagues en transferencia. No quiero. No, pues no es si quieres. Yo te voy a pagar en transferencia porque así me dijo mi contador y que estás en contra de una ley federal. Ojo con lo que dice este parrafito, que es lo que les comenté hace ratito. Previo consentimiento del trabajador entonces tengo que realizar un convenio con el trabajador, un formato donde al entrar el trabajador y decirle te voy a pagar en transferencia pero fírmame este documento donde tú me das tu aprobación de que yo te pague mediante transferencia previo consentimiento del trabajador el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria tarjeta de débito, transferencia o cualquier otro medio electrónico los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Ahí está el fundamento del por qué necesitaríamos un documento donde el trabajador me permite, me faculta, me da el consentimiento de que yo le transfiera su tarjeta de débito. ¿Vale? ¿Quedó por ahí? También por ahí tenemos Cómo elaborar contratos laborales. Perfecto. Ahí está el otro curso. Cómo elaborar contratos laborales. Perfecto. Por ahí ya tienen otros dos cursos que, que están grabados ya. Por si los requieren ahí con el personal de centros. Entonces, por ahí quedó este Sanabria. Es, esta parte laboral. La parte fiscal, ahí sí, me, ahí sí empata, eh, ahí sí empata la parte fiscal, porque ahí sí me permite pagarlo en efectivo. La ley laboral me dice, págalo en efectivo. Solamente si el trabajador te da su consentimiento, ahora sí lo puedes pagar en transferencia. Ah, no me dio su consentimiento y dice mi contador que si lo pago en efectivo va a ser no deducible. No, ¿por qué? Porque la nómina es una de las sorrogaciones, una de las deducciones a las cuales no les aplica el requisito del artículo 27 los pagos mayores a dos mil pesos. No le aplica nómina, no le aplica nómina, ya que existe por ahí una facilidad de que se pueda realizar en efectivo con el único requisito de realizar el timbrado respectivo, ¿vale? Seguimos con <coughs> tiempo extraordinario, si no se nos va. Entonces, quedamos, ya quedamos de acuerdo, ¿no? Que este trabajador, a ver, les voy a plantear el... para que quede bien aquí y no nos vayamos con otra... Idea, archivo nuevo. Ahí está. Va. ¿Cómo vamos todo claro hasta acá? Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El día lunes trabajó dos horas extras, el día martes trabajó dos horas extras, el día miércoles dos horas extras, jueves dos horas extras, viernes dos horas extras. Ahí tenemos nuestro, nuestro supuesto que estamos bien. De acuerdo a la contradicción de tesis y a la jurisprudencia que acabamos de ver, hay algunas que se van a pagar dobles y hay otras que se van a pagar triples. Me dice la primera disposición que no puedo rebasar de tres horas diarias ni tres veces a la semana. A ver qué tengo aquí. Perfecto, muchas gracias. No puedo eh, laborar más de tres horas diarias ni tres veces a la semana. Aquí, ¿laboré más de tres? No, estoy dentro del límite. ¿Laboré más de tres? No, límite. ¿Más de tres? No, límite. ¿Más de tres die horas? No, pero sí más de tres veces a la semana, que son estas. Entonces, el primer criterio me decía, a ver, mira, estas cuatro, estas cuatro, vamos a ver el primer supuesto estas cuatro las vas a pagar al triple y estas primeras seis las vas a pagar al doble. Ese fue nuestro primer supuesto. Luego por ahí salió otro criterio que me dijo, no, no, no. La disposición general no te habla de que las que excedan se van a pagar al triple. Simplemente las que excedan de nueve horas. A la semana llevamos dos, cuatro, seis, ocho. De estas que suman diez, Solamente una excede de nueve. Entonces, te voy a pagar una triple y nueve, dos. ¿Qué criterio utilizamos? ¿El 1 o el 2? A ver si nos quedó bien claro lo que nos dice la jurisprudencia. Por ahí los leo. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Porque de esto también va a depender la parte fiscal. ¿Cómo las estoy pagando? También cómo lo hace mi sistema. Por ahí los que usan compas los que usan NOIS, los que usan nominal, los que usan cualquier sistema, hay que verificar cómo lo está haciendo. El 2, perfecto. El 2. El criterio entonces que nos dio la jurisprudencia y después de, este, de esta controversia que traíamos entre criterios, nos dijo la Corte, este es el criterio que prevalece. Perfecto, me, me da gusto que ya tengamos esta parte. O sea que las tres veces y las tres horas, las tres horas y las, las tres veces a la semana, solamente me las puso ¿Para qué? Ah, pues me las puso como una restricción a el horario previniendo de que se exceda eh, o que se caiga en jornadas inhumanas. Para eso fue. En primer momento sí se confundió con decir, ah, pues trabajaste cinco horas extras el primer día. Entonces, dos te voy a pagar triples, no no, no, no, siempre y cuando no rebases de nueve sea como sea, esas van a ser altos, las demás que excedan de las nueve, triple, ¿ok? perfecto, ya quedó claro entonces nos vamos a tiempo extraordinario, ya quedó el tiempo extraordinario ahorita ahí en la calculadora viene la parte eh, fiscal vamos con contrato individual de trabajo desarrollar estas partes para que eh, nos dé tiempo ver la, las partes fiscales y todavía algunas otras dudas que puedan llegar a tener ustedes. Contrato individual de trabajo, por ahí también ya les ofrecieron el, el curso. El contrato individual de trabajo solamente para efectos de referencia, está en el artículo 20 y aquí viene, ah, miren aquí, salió de, salió de, de, de, de, de, de, fortuna, mero, esta, esta cuestión que me estaban preguntando. Les dije hace rato que se va a presumir la existencia del contrato. El artículo 20 dice, señala que el contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por el virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Ah, ok. Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo y el que lo recibe. Hace rato me decían por ahí, oye, pero no me dieron contrato no tengo un contrato, ni lo firmamos no sé si existe ¿qué dice esta disposición? se presume que existe ¿eh? si tú le estás prestando un trabajo personal subordinado y él te está pagando un salario el contrato existe que no esté firmado, que no esté de forma escrita, eso es otra cosa por eso tú puedes y tienes la facultad de poder ir a demandarle la firma del contrato con las estipulaciones que en ese momento se consideren porque la ley estableció que el contrato existe porque existen las consecuencias de la relación de trabajo. ¿Vale? Y se pagan con el segundo criterio. En una revisión, cuando revisen el descuadro, podrían decir que las cuatro deberían pagarse triples. Eh, por lo general, las juntas, en este caso, eh, la jurisprudencia, como les comentaba, va a aplicar en juicio va a aplicar en juicio. Atendiendo al nivel de costo-beneficio, también eso es importante, ¿qué criterio tomar? Me va a decir el patrón siempre, oye, contador, es mucha hora extra, es mucho pago. Ah, pues entonces me voy al criterio al de la jurisprudencia, que es el criterio que tendría que estar avalando en algún momento la autoridad. Si me voy a hacer de administrativa, va a decir la autoridad, no, yo las voy a considerar triples, ¿eh? tú no las pagaste así, y se van a la conciliación si me voy al tribunal, el tribunal ahí sí, cuando yo le presente mi contestación a la demanda y hago referencia a esta jurisprudencia, el tribunal no, no va a poder decir, yo no observo jurisprudencia, porque los tribunales al pertenecer al poder judicial están obligados, ahí sí si no es si quieren, están obligados a respetar la jurisprudencia. ¿De que la autoridad administrativa sí lo pudiera decir? Lo puede decir. ¿De que esté correcto en tribunales? Ahí sí ya no ahí sí se gana esa parte. Es como lo que pasa con el SAT. El SAT te dice, no, mi criterio es este, tengo criterios normativos, no vinculativos, y yo pienso esto y esto y esto. Ah, pero eso es lo que tú piensas. Cuando ya lleguemos a pelearnos en, en el tribunal fiscal, si hay jurisprudencia que me dé la razón, te la voy a ganar. No es siempre lo que, lo que considere la autoridad, ¿vale? Entonces, eh, si existe manera por ahí de la defensa al ser jurisprudencia. Si fuera una tesis aislada solamente que no tiene este carácter de jurisprudencia, ahí sí no nos arriesgamos, pero esta ya tiene carácter de jurisprudencia y al ser jurisprudencia en sede jurisdiccional, en sede judicial, sí es obligatorio. ¿Vale? Tenemos entonces que el contrato existe independientemente si está firmado o no está firmado, si está impreso, si está en forma eh, escrita, no le hace. el contrato existe ¿vale? suspensión de las relaciones ah, ahí los tienen, no, no vamos a leer por efectos de, de tiempo, pero ahí los tienen son causales de suspensión temporal quería uh, comentarles algo para efectos de que no nos vayamos confundidos con eh, algunos términos que, que significan que la relación de trabajo en algún momento ya no está, no existe, se suspende una cosa es la rescisión otra cosa es la terminación y otra cosa es la suspensión. Ojo, tenemos rescisión de la relación laboral, tenemos terminación de la relación laboral y tenemos suspensión de los efectos de la relación laboral. ¿Y cuáles son los efectos que se derivan de una relación laboral? Hay dos efectos principales. Uno, la prestación del trabajo y dos, la remuneración con el salario. Esos son los efectos. ¿Cuándo se suspenden esos efectos? Me dice. Cuando el trabajador está enfermo, cuando hay una incapacidad temporal, cuando hay prisión preventiva, el arresto del trabajador, y ahí tenemos los supuestos en los cuales, ojo, la relación de trabajo no se está terminando. ¿Qué se está suspendiendo? El, la obligación, uno, de prestar un servicio personal subordinado y dos, la obligación de pagar un salario. ¿Quedamos? rescisión de la relación laboral, y aquí viene la parte interesante. Tenemos dos tipos de causales. Una causal de la rescisión de la relación sin responsabilidad para el patrón, y ahí encontramos el artículo 47, y una causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Ah, o sea, es lo que nosotros conocemos como despido. Si yo me encuadro en alguna causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón, como que el trabajador llegó en estado de ebriedad, que no cumple con las normas del trabajo, que pone en riesgo a sus, a sus compañeros, que tuvo algún altercado físico por ahí con el patrón o alguno de sus compañeros, que faltó más de tres veces eh, en, en la semana, que no avisó, que está cometiendo algunos actos inmorales, algunos actos que pongan en peligro tanto a la empresa como al personal. Ah, pues mira, yo ya no te quiero tener aquí y como comúnmente se dice, te estoy despidiendo. Ese despido como tal, si encuadra en una causal de rescisión sin responsabilidad para el patrón, ¿qué va a pasar? Pues simplemente te despido porque hiciste esto, ¿eh? Hiciste esto. Debo tener los elementos eh, que definan esta causal de rescisión. Ejemplo de las faltas, el reloj checador, como decíamos la parte de los testigos y algunas actas administrativas que se puedan levantar del, del, del, de que no acudió a las instalaciones. Si hay algunas otras causales dentro del 47 que se actualicen, tenerlas bien justificadas mediante actas o algunas notificaciones que se le puedan hacer al trabajador. Pero por esta otra parte que tenemos del lado derecho también nos dice, a ver, el trabajador te puede rescindir la relación o sea prácticamente despedirte como su patrón sí puede y cuando pasa eso el trabajador tiene el derecho de qué pedirte indemnización oye patrón me maltratas me pegas me gritas me tienes aquí en condiciones este, inhumanas como dice la ley final del trabajo yo ya no quiero seguir trabajando para ti y va a decir el trabajador el patrón perdón pues renuncia no, pero es que yo me estoy yendo, no, yo, yo quisiera seguir trabajando porque necesito el empleo, pero me estoy yendo por tu trato, porque hay algunas causales que encontré en la ley en el 51 que me dicen que yo te puedo rescindir a ti, yo no estoy renunciando, te estoy rescindiendo la relación que tenemos tu patrón y yo trabajador. Y al rescindir el trabajador la relación, ¿qué crees? Te voy a pedir que me indemnices, porque no me estoy yendo porque yo quiero así solito, normal, como una terminación, como una renuncia. Me estoy yendo porque tú me estás obligando a eso. Y tú no me rescindes, pues entonces yo te resino. Claro, claro que sí, Francisco. Ay, perdón, ya dije tu nombre. Claro que sí, son parte de prueba, ¿ok? Se hacen prueba. Claro que se van a debatir en algún momento, eh, deben tener testigos, si no la quiere firmar el trabajador, pues, eh, se, se eh, ¿cómo como que si la autoridad tiende a, a en algún momento a rechazarlas, pero si tiene la parte del testigo y esas actas administrativas se levantaron en los días establecidos, se eh, identifican los hechos, si es que fue de hechos o es que fue de faltas, eh, sí, sí pueden formar parte del juicio, ¿ok? Claro que pueden formar, formar parte del juicio y son prueba que va a soportar el dicho del patrón de que el por qué te estoy recibiendo la relación de trabajo, ¿vale? Pueden, eh, claro que sirven y sirven bastante, ¿eh? Porque muchas veces el, el, el patrón dice, pues te despido porque hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Llega a la junta y dice, el, bueno, cuando estaba en la junta ahorita el centro, llega al centro y le va a decir, a ver tus pruebas no, pues es que no, no levanté nada, nada más yo sé que hizo eso y lo despedí no, pues las tienes de perder, patrón, porque no tienes ningún documento, reloj checador hasta cámaras, por ejemplo eh, que, que nos puedan ayudar a determinar la causal de la rescisión, siempre hay que tener, si nosotros vamos a despedir, hay que tener bien clara la causal de rescisión y tenerla soportada, porque si no la tenemos se nos va a voltear, ¿eh? y esa rescisión sin responsabilidad para el patrón se va a convertir en qué? En un despido injustificado. Y el despido injustificado nos va a llevar a indemnizaciones. Por aquí están las indemnizaciones, ¿sale? Y ahí está. con Un esquemita rápido y ay me faltó la M ahí de meses. Despido injustificado de acuerdo al artículo 48 de la ley del, tra del trabajo, me dice el, el, el trabajador, oye, tú dices que yo falté y ni he faltado. Oye, tú dices que llegué en estado inconveniente y no es cierto. Tú dices que no realicé las acciones de trabajo y sí las realicé. Eso es tu dicho, patrón, pero compruébamelo. Y yo voy trabajador al rato que me despidió y nada más me despidió verbalmente, ni siquiera me dio una hojita de te de, estoy despidiendo por esto. Ah, ok, me despidió. Voy al centro federal y digo: Oye, mi patrón me despidió. Ajá. ¿Y qué quieres? Puedo pedir dos cosas: que me reinstalen de mi trabajo o una indemnización. ¿Qué creen que piden? Y ahí les va para los trabajadores, ¿eh? Ahí les va un, este... Un, este... Un consejo a los trabajadores, pero también un consejo a los patrones de qué es lo que puede pasar. O a los, aquí a los encargados de nómina, a los asesores, todos los que pudieran estar viendo este curso, ¿no? ¿Qué creen que pide más? Reinstalación. Si piden indemnización, dice ¿no el patrón, bueno, vamos a indemnizarlo con sus tres meses y ya que se vaya y vámonos ¿no? Se acabó el problema, pero el, si el trabajador está bien asesorado le va a decir su abogado pide reinstalación porque en la reinstalación el patrón puede hacer dos cosas ahí se derivan otras dos cosas uno reinstalarlo o dos no yo ya no lo quiero aquí yo ya no lo quiero aquí no lo voy a reinstalar ah no lo quiero reinstalar pues te voy a condenar al pago de la indemnización esta misma que le hubieras dado ¿no? si te hubiera pedido solo eso adicional aquí Allá viene otra indemnización, que es los 20 días por cada año de servicios. Para que no lo reinstales, le vas a tener que pagar también esa indemnización. O sea, el trabajador se lleva, aparte de sus tres meses, los 20 días por cada año de servicio. Imagínate, por eso es que piden reinstalación. Lo que más común va a pedir el trabajador va a ser reinstalación, siempre y cuando se acredite que fue un despido injustificado. Y ahí les va otro consejo tú quieres despedir a tu trabajador, ok, notifícale un aviso de rescisión, un aviso formal de rescisión, el día que lo vayas a despedir, dile que muchas veces se niega, el día que lo vayas a despedir, le dices, mira, aquí está un documento donde te digo que porque faltaste tantos días, no me avisaste, o porque llegaste en estado inconveniente, se actualizó la causal del artículo tal, y le pones la firma del que lo está notificando, la firma del trabajador, y testigos. ¿el trabajador que va a decir? no, no es cierto, no pasó eso no te voy a firmar nada ah, ok, no me vas a firmar nada adelante y hasta ahí se queda, bueno, pues ya no vengas ya ¿sí? dice la ley federal del trabajo que si yo no le notifico al trabajador su causal de rescisión aunque sí sea sin responsabilidad para mí, el patrón se va a convertir en un despido injustificado por el hecho de no haberle hecho saber por qué lo está despidiendo. Y aquí existen otros procedimientos que se llaman paraprocesales. Dentro de la Ley Federal del Trabajo, dentro de los últimos capítulos, viene el procedimiento paraprocesal, que antes se desahogaba en la, en la Junta de Conciliación, pero actualmente ni siquiera se lo dieron al Centro Federal. Ahorita el paraprocesal es competencia de quién? del tribunal. ¿Y qué es un paraprocesal? Ah, trabajador, no me quisiste recibir el aviso donde te dije por, por qué te estoy despidiendo, voy lo meto al tribunal y le pido al tribunal que él mismo le notifique al trabajador el aviso de rescisión. Así yo estoy cumpliendo en avisarle, ya sea por medio directo, si me lo quiso recibir, o por medio del tribunal, ¿por qué lo estoy despidiendo? Al rato que venga el trabajador a demandarme y diga, yo no sé por qué me despidió. No, pues si no sabes, es porque no te llegó, o no quisiste recibir también lo que te mandó el tribunal, pero aquí está mi acuse de que yo metí mi procedimiento para procesar en el tribunal. Y como, como patrón me lavo las manos del aviso de rescisión. ¿Ok? Porque si no metes el para paraprocesal y así lo dejas, es como si no lo hubieras avisado al trabajador porque lo despediste. Y si no le avisas al trabajador porque lo despediste, ¿qué crees? Es un despido injustificado. Y al ser despido injustificado te va a pedir cualquiera de estas dos cosas. ¿Vale? Ahora, esas indemnizaciones a las que les... Hice referencia vienen establecidas en el artículo 50 ¿Se acuerdan que el sábado pasado les dije que hay algo que se llama salario diario integrado que no es lo mismo que el salario base de cotización? Salario base de cotización está establecido en el artículo 27 de la ley de seguridad social. Pero el salario integrado por este ahí del artículo 48 si no mal recuerdo. Ese salario diario integrado me preguntaron el sábado pasado también ¿Para qué lo vamos a ocupar entonces? Si no es para lo del IMSS, no, no es para lo del IMSS. El salario diario integrado para efectos laborales, ah, del artículo 89, es para pagar indemnizaciones. Ah, o sea que si el trabajador me pide su indemnización de los tres meses de salario, ¿se lo voy a pagar con salario diario o con salario diario integrado? Con salario diario integrado. Los 20 días por cada año de servicios que me dijiste, ¿cómo se los voy a pagar? Con salario diario integrado. Dice el artículo 50 Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán, uno, si la relación de trabajo fuera por tiempo determinado menor de un año en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados, si fue por tiempo determinado, ¿no? si excediera de un año igual a la cantidad del importe de los salarios de seis meses por el primer año, y ahí viene 20 días por cada uno de los años siguientes que se hubiera prestado el servicio. Y lo que siempre, bueno, generalmente pasa, si la relación de trabajo fue por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado. Además, y aquí viene, además de las indemnizaciones, también le vas a tener que pagar sus tres meses de salario salarios caídos e interés. ¿por qué creen que el trabajador por lo general va a demandar que reinstalación porque le conviene más porque aparte de los tres meses le vas a dar los 20 días por caño de servicios en cambio si demanda la indemnización directa sin reinstalación no le tocan 20 días por caño de servicios solamente le tocan su indemnización constitucional sus tres meses de salario y nos vamos ¿vale? Rescisión de trabajadores de confianza. Oye, los trabajadores de confianza, ¿qué pasa? ¿Les puedo rescindir sin responsabilidad? Y ahí está otra, otro supuesto, el 185. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, porque es trabajador de confianza. Aún cuando no coincida con alguna de las causas del 47. Pero es un elemento muy subjetivo, ¿eh? Y por lo general, los trabajadores de confianza no este por lo general no demanda, es raro el que demanda pero el que demanda tendría que acreditar el patrón que ¿qué me está diciendo el 185 de la ley federal del trabajo? me está diciendo el patrón que le perdió la confianza, y como le perdió la confianza, por eso pues lo está despidiendo autotransporte hay caso específico de autotransporte, es un caso muy eh, muy recurrente que despiden al chofer y es que estos trabajadores de, de autotransporte de carga federal, pues tienen jornadas bastante largas. Son cuestiones muy pesadas y de mucha responsabilidad. ¿Y qué dice el artículo 264? Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo. Uno, la negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada se considerará en todo caso causa justificada la circunstancia de que el vehículo no reúna las condiciones de seguridad indispensables la disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, algo que en circunstancias justificadas, oye fíjate que el vehículo que me estás dando a mi chofer para que me lleve al viaje pues, no tiene frenos las llantas ya están muy lisas, etcétera, etcétera condiciones del, del, del vehículo y dice el trabajador, el, el chofer, no, yo así no voy y le dice el patrón si no vas te voy a despedir eh y es porque tú te estás negando ah ok me estoy negando por las condiciones y si es así yo te rescindo y va a pasar lo mismo te voy a pedir este indemnización constitucional te voy a pedir una indemnización constitucional ¿por qué? Porque yo me estoy me estás obligando a, a separarme no a renunciar a separarme a rescindirte la relación de trabajo ¿Qué pasa con comisionistas? También hay una causal independiente en el 291 cuando eh, disminuye el volumen de operaciones. Pues los comisionistas ganan por comisión, como su nombre lo indica. Si disminuye el, el volumen de las operaciones, puedo rescindir la relación de trabajo. Y viene el otro supuesto, les decía hace rato, no es lo mismo suspensión que rescisión. ¿Qué terminación? Tenemos tres supuestos. Suspensión era de los efectos de la relación de trabajo. Rescisión, si es de la relación de trabajo, y tenemos sin responsabilidad para el patrón y sin responsabilidad para el trabajador. Y tenemos ahora la tercera, terminación de la relación laboral. Y esta terminación como tal, en primer momento, se da por mutuo consentimiento, nos dice ahí. Por mutuo consentimiento, por la muerte del trabajador, porque ya se terminó la obra o el, el, el periodo de inversión, o por alguna incapacidad física, mental, inhab inhabilidad manifiesta del trabajador, o las casas que refiere el artículo 434. Que prácticamente la terminación de la relación laboral, pues es por mutuo consentimiento. Esa es la más general que vamos a encontrar. Ahora sí, conceptos que integran la nómina, los conceptos generales, sueldos y salarios, aguinaldo, primas vacacionales, horas extras, prima de antigüedad. Otras remuneraciones, ojo con estas, hay que tener bastante cuidado, premio por asistencia y puntualidad, fondo de ahorro, bono de productividad, despensas, gratificaciones extraordinarias. Dice aquí una nota, en ocasiones estas remuneraciones Adquieren el matiz de obligatorias, es decir, cuando se establecen mediante un contrato colectivo de trabajo. O sea, vamos a identificar dos tipos de, de, de, de prestaciones de remuneraciones, unas que son de acuerdo a la ley y otras que son de acuerdo al contrato. ¿Vale? Las de ley, así, no me puedo hacer una, pero las del contrato, si ya fueron establecidas en contrato colectivo de trabajo o en contrato individual, también me obligo en una manera personal. A ver, vamos a ver el comentario. Ay, con respecto al tema que acabamos de ver. ¿Qué pasa cuando el trabajador de antigüedad de cinco años no tiene causa justificada para despido? El trabajador no obtuvo empatía con su jefe y lo descansan y le dicen que le van a pagar lo correspondiente a ley. La duda es ¿el cálculo integra estos 20 días de indemnización? Cabe señalar que el trabajador no quiere irse a juicio, solo que le den lo justo. Ok. Mira, aquí es materia de, de de conciliar con el trabajador. ¿Qué te recomiendo, así, de toda la experiencia que tengo? Si lo más seguro es que el trabajador, siempre, por lo general, se asesore con algún conocido que tenga contador o abogado, y pues el contador o el abogado, pues ya saben cómo somos, dijera, no, le va a decir, no, no, no, no te vayas a dejar, ¿eh? Lo mínimo, o ya está de tener un precálculo, lo mínimo que te pudieran ofrecer como para que sea un tope de conciliación va a ser esto.